estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno como estáis viendo hoy es un unboxing y e review de este fantástico ratón gaming con 8 botones programables y bueno vamos a proceder a abrirlo este ratón tengo que decir que me lo ha prestado gracias a la empresa Picket de Amazon os dejaré en la descripción el enlace para poder comprarlo está solo unos 32 euros aproximadamente y bueno qué destacar de este producto la caja no es de cartón como no sé si lo estáis viendo es de plástico y lleva aquí esto que es para poder engancharlo haciendo lo que sea y eso es lo que destaca ahora mismo por fuera este producto como podéis ver está aquí el ratón por aquí. ahora os enseño el ratón este es el manual de instrucciones lo estoy viendo en chino está en chino y en inglés Y aquí está el disco o DVD con los drivers para instalar la aplicación para poder cambiar país el color y poco más bueno, aquí está el ratón que lleva, como he dicho antes, 8, 8 botones programables el, el cable es de, de malla para que no se enrede ni nada y es bastante largo de unos, unos 2,5 metros más o menos aquí está el USB que es bañado en oro y poco más, lleva aquí estos dos botones estos dos para los TPI los dos normales, izquierdo y derecho la rueda y aquí atrás lleva el modo switch que lleva aparte de, de este botón puedes dar hasta cinco veces. Esto lo que hace es que el modo Switch, cuando lo presionas una vez, vas cambiando. Entonces, por ejemplo, si aquí seleccionas que este botón copie y este peque, pues al darle a este botón, se cambia y puedes poner otros botones programables diferentes. Ahora lo que voy a hacer, voy a estar a los drivers en este ratón y así poder probarlo enseñaros unas tomas de cómo se ve la luz, la intensidad, los país y todo, ¿vale? Así que, ahora vuelvo, hasta ahora... Vale, estamos de vuelta. Este es de y, como podéis ver, están ya las luces encendidas, he instalado los drivers y todo. Y estos son botones que tienen aquí. Sí, van cambiando los colores, ¿Vale? Entonces el rojo es los dBs en 16.400, o sea, lo mueves un poco y se vuelve lo Lo bajo, y el color amarillo está a 1.000 dpi o sea, va muy dentro. Sino mover el ratón no va a validar. Para que, se a Para que sepáis cómo funciona el software de este ratón, ahora os dejaré una toma de la, la pantalla mía, cómo instalarlo, si o, os cómo instalarlo, cómo cambiar TPI y para cambiar los colores, ¿vale? Así que os dejo con, con la captura de mi, de mi pantalla. Bueno chicos, aquí tengo el C de instalación, que se han abierto 20 que lo que he hecho ha sido, lo he metido ya en el ordenador he cogido el cero, lo he metido y le he dado aquí y ahora lo que voy a hacer va a ser instalar aunque yo ya lo tengo instalado, pero os voy a enseñar cómo funciona el software para ver si sabéis instalarlo vosotros bien y que no cometáis ningún error vale, aquí le damos así le damos a next aquí seleccionamos dónde queremos instalarlo, vale yo voy a seleccionar otro sería aquí sería aquí y programas nada vale. damos aquí y aquí ya le daríamos a instalar y se instalaría ya sería darle a finalizar y ya terminaría vale lo cancelo y aquí tengo la aplicación para poder cambiar los tpi y todo vale mira aquí es lo que me refería antes, que hay varios perfiles, y entonces yo por ejemplo selecciono este. Depende de que seleccione. Vamos cambiando los modos, ¿vale? Luego, aquí, los botones. Por ejemplo, los macros que tengo yo, que son para los juegos y todo eso. Que he probado a cambiarlos. Pues son estos, la B, y la R, que se los he puesto aquí. Pues le podemos poner cualquier otra tecla o que que copie y pegue, ¿no es? Aquí está el volumen, por ejemplo, que de al pausa, al stop, cualquier cosa, que suba el DPI aquí en este lado, o sea, en este lado de aquí, o cualquier otra cosa, ¿no es? Copiar, cortar, pegar, cualquier cosa. Luego, aquí es para cambiar los, los, los DPIs, ¿vale? Podemos configurarlos y no tocar nada para no cambiarlo. Y luego aquí, los colores, como veis está en color azul y la rueda está en color verde eso depende de los DPIs también, ¿vale? ahora, yo por ejemplo voy a cambiarlo a verde y como podéis ver, ha cambiado el ratón a verde a rojo pues nada, bueno, rojo más bien rosa ha cambiado a rosa ahora voy a ponerlo en rojo ahora está en rojo, ¿vale? Pues así, lo podemos poner por ejemplo para el flash de tiempo, para que vaya. la luz se vaya.. si sí, se vaya apagando, así poco a poco luego va a iluminarse, vaya cambiando. La luz más brillante, eso se puede ir cambiando. y Esto para que vaya más rápido, más lento. Yo tengo puesto en slow y la luz brillante. Aunque no sé si hay diferencia. Sí, sí se nota la diferencia, ¿vale? Lo pongo a tope mejor y lo dejo como estaba este color que es el que más me gusta. El, la aplicación esta solo está en inglés en chino y en alemán yo prefiero el en inglés vale y luego ya si queremos resetearlo todo como es, al principio le damos aquí o si queremos guardar el perfil le damos aquí puedo cargar un perfil como vosotros queráis vale y bueno ya para aplicarlo le daríamos aquí después de guardarlo y ya se quedaría bien guardado, ¿vale? Lo guardo. Bueno, en este caso ya aplicado y ya estaría perfecto. Por ejemplo, si lo pongo en lo más rápido, mira, muevo un poco y se mueve loco. Lo pongo en lo más lento, en el amarillo y va más lento. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.